Desde que comenzamos este viaje en 2012 con la declaración de Tetuán y en su punto más álgido en 2016 con la presentación del informe Respeto y Dignidad para las Mujeres que Porta Mercancía, eh, ha sido un viaje en el cual nos hemos sentido siempre eh, muy comprometidas con nuestra investigación, pero sin embargo hemos tenido numerosas dificultades y numerosos obstáculos en este camino. Pero no todo ha sido Desagradable. Gracias a la colaboración de Puntas Rebeldes y su ayuda incondicional, su respeto, eh, su flexibilidad en los plazos, todo, gracias a ella hemos conseguido sacar adelante este informe de 2021, también con la colaboración de todo el equipo de la PDHA, las porteadoras, la feminización de la pobreza en la frontera sur. Gracias a Puntas Rebeldes y gracias a todas las instituciones que nos han apoyado.